Um, a ver, eh este... Creo que no he luchado, no sé Que tiene eso de difícil y he hecho rosas más difíciles ¿Qué es esto? Es una estatua. la estructura de sus pies parece seca Qué extraño Tomas un paraguas, no sé para qué, pero me voy a tomar por si acaso Ah, para esto, porque está lloviendo Vale, vale, ya pillo ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! ¿Tienes un paraguas? ¡Alucinante! Toma, ven ¡Vamos! ¿Pero por qué no te ponen en el paraguas que te vas a mojar? Tío, un está es tan guay. Le pa da palizas a los malos y nunca pierde. Si fuera un humano, me haría pis en la cama todas las noches. Pues yo no. Sabiendo que vendería por mí, jaja. Ja. Así que, una vez, tuvimos un proyecto jalar en el que teníamos que cuidar una flor. El rey teníamos que llamarle el señor Dremur. Se ofreció a donar sus propias flores. Acabó viniendo al, co al colegio y le enseñó a la clase sobre responsabilidad y demás. Eso me hizo pensar... ¡Ey! ¿A qué sería guay que un Dime viniera al colegio? Podría... Podría darle una paliza a todos los profesores. ¿Ehm, a lo mejor no le daría una paliza a un profesor. Ella es demasiado guay para hacerle daño a una persona inocente. Eso es verdad. ¿Eh? ¡Eh! Ni ¡Ah, no! ¡Me puedo mover! ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¡Mira, es un castillo! ¡Creo que es el castillo del rey! Esa, esa queda ahí! Bueno, nos vamos por aquí ahora ¡Eh! ¿Y ahora qué? ¿Tengo que hacer esto? ¿Devuelve el paraguas? devuelve. ¿Y ahora ¿Qué pasa? Ok, ser ahora sí. Ah, tengo. ¡Ey! esta saliente. Es demasiado empinada. Ey, ¿quieres ver a un verdad? Escala mis hombros. Ah, gracias. ¡Ey! ¡Puedes adelantarte! No te preocupes por mí. Siempre encuentro la manera de avanzar. Pero siempre te caes. A ver. Ahora que apagada la lluvia en la cueva. Te llaman de intimidación. Siempre determinación. Catillo que me esta palabra. Ah, oh, yo me voy aquí. What is that? What the What the fuck is that? ¡Ha ¡Ah, vuelto! ¡Ah! ¡Ah! escapar! ¡Tengo que escapar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me dio! ¡Oh, oh! corre! corre, corre! Me está persiguiendo. ¿Dónde tengo que ir? Uh, no sé cómo he esquivado. No sé ni yo. No, no, no, no. ¡Pero vas por aquí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Escapa! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No hay salida! ¡No hay salida! Tengo que volver, no queda otra. Está aquí toda la música. Algo he hecho. Está aquí. No tengo escapatoria. Oh no. ¡Ah! Asqueroso, te voy a reventar. Parece que ha venido de aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate león ¿Eh? Es un nombre bonito Yo me llamo... ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, qué tiene el nombre? ¡Qué basura! Creo Sí, es basura Sí, es un agua llena de basura Pasa, es un Mikey ¡Ey! <risa> Para ti es lo mismo que oír soy un fantasma que vive dentro de un manejí. Mi primo también solía vivir en un manejí hasta que tú llegaste. Cuando hablaste con él, pensó... Te vendría una buena charla. Pero las cosas que dijiste... Horribles. Cho chocantes. Increíbles. El miedo hizo que él hubiese disparado de su manejí. Humano, el miedo hará que tu alma... ¡Salga disparada de tu cuerpo! ¡Futil, futil, futil! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Así hago daño! ¡Au! ¡Paredes! A ver dónde levantáis vuestros ataques mágicos ¡Oye, tú! Olvida que he dicho nada sobre magia. Ah, claro que es un fantasma. ¿Cómo? ¡Necio, necio, necio! Aunque toques mi cuerpo nunca me dirás a mí. Sigo siendo incorpóreo, peleles. Lo sé, espera. ¿Qué crees en pelele? peleles? <risa> Ni siquiera saber. Espera. luchar, aunque porque no puedo hacer nada, No puedo hacerlo así, solo puedo derrotarlo lanzándolo así, vamos hay que seguir haciendo lo mismo, ah, esquivar y ahora en esa parte tengo que hacer que de ahí, Ay, oh, ahora se mueve, más difícil, se complica, uh. ¿Y el le ha dado? Es que no se ha quedado ahí ¿Qué es que qué ten pozo. ¡Ay, no ataque! Empezó con... Diciéndome necivioso. Yo creo que es así. Tengo que seguir así. Todo el rato, eh. Polinesios, no llevo asqueroso. Vamos. ¡Uy! Creo que... ¡Uy, chicos! ¡Peledes! ¡Peledes! ¡Peledes! ¿Recordáis cuando dije que no me dispararéis? Bueno. ¡Fracasados! estáis despedidos! vais a ser reemplazados! ¡Anda! ¡Ja, ¡Ajaja! ja, ¡Ajaja! Pero siempre dios. Uh, Ahora verás mi auténtico poder. Ah, que tiene más. Hay gente que no sea basura. ¡Ah! Tiene misiles. Ah, voy voy, es igual, es igual. No, soy dos misiles, no pueden conmigo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf, ¡Ostras! Necesito un objeto eh, Eso mismo ¡Ostras! ¡Madre mía! Estos tíos son incluso peores que los otros. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito amigos. Tengo cuchillos. ¡Ostras! Me he quedado sin cuchillos. Pero no importa. No me puedo hacer daño yo, a ti tampoco. Esa ha estado luchando contra mí. Para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! <risa> ha sido eso? ¿eh? el que de antes es esto? er ¿Tuviera sido? no oh, Olvídalo, me da algo aquí ¡Adiós! eh hey, ¡Ese es el de antes! El del primer capítulo lo siento, os he interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llegó, tu amigo va y se marcha. Oh, no, parecía que os estabais pasando bien, muy bien. Oh, espera, ¿tú no me habías atacado antes? Eh, esto es incómodo. Perdón, que tengas un buen día. Vale. Bueno, me voy a casa. Te lo advierto para que no me sigas hasta mi casa sin querer. No creo que te guste. Pues vale.